Eh, voy a invitar al compañero René Ramírez. Eh, hay un error en el programa, René Ramírez está trabajando para Claxo, entonces entre los dos, tal vez se suma Alejandro Cambina, si es que llega tiempo, él está en otra reunión ahora. Vamos a explicar qué es toda esta historia de la maestría sobre la cual estuvimos hablando durante todo el día. Bueno, eh, René se puede presentar a sí mismo cuando le toque, a mí ya me conocen. Eh, yo quería empezar comentando que este viaje empezó ya hace casi 15 años, empezó en Uruguay, mi país de origen, hubo un cambio de gobierno, la izquierda subió al gobierno, y con el proyecto del Frente Amplio de fortalecer el sector empresarial público. Entre otras cosas, eh, se decidió fortalecer a la empresa de energía, lo cual dio como resultado de que Uruguay hoy es líder mundial en la transición energética, gracias a la existencia de una empresa pública energética, dos empresas de energía eh, fuerte en realidad. También se decidió fortalecer a las telecomunicaciones, y eso significó que Uruguay pasara a ser el primer país del mundo con 100% de extensión de la fibra óptica digital a todo el territorio, y un, y un montón de otras transformaciones muy significativas. En ese marco, la que hoy es eh, alcaldesa, intendente eh, de Montevideo, eh, Carolina Cose, que en ese momento era la presidenta de Antel, la empresa de telecomunicaciones, eh, decidió eh, comunicarse con el TNI sobre la posibilidad de iniciar un proceso de investigación sobre las empresas públicas del Uruguay. En ese proceso estaba metido también la Universidad de la República, en especial un compañero, gracias al cual eh, Mabel y yo nos conocimos, el compañero Pedro Narbondo, que lamentablemente ya no está con nosotros. Pero el objetivo era siempre centrarnos en la investigación. A partir de esa primera comunicación, eh, empezamos a pensar sobre la posibilidad de incluir también eh, una dimensión de formación, de capacitación para eh, los altos niveles gerenciales de las empresas públicas del Uruguay. En ese marco organizamos un seminario en Montevideo, al cual invitamos, creo, a Alberto, de, de lo, del grupo original de los que estamos acá, Mabel también vino a ese seminario en Montevideo, y ahí eh, entre los participantes hubo también participantes europeos del CIRIEC, de, que es la red de investigación sobre economía pública, vino Massimo Florio de Italia, vino Luc Bernier de Canadá, vinieron otros compañeros, y ahí se decidió conformar la red latinoamericana de investigación sobre empresas públicas y desarrollo, lo cual dio lugar a una serie de, de publicaciones, tres libros, eh, hubo una serie de seminarios muy similares a este, en la Universidad de Costa Rica, aquí en la sede de la UNAM, y ahí fuimos afinando la idea de, una, de un máster que dio lugar a la propuesta que presentaba Daniel, con la idea de presentarnos al programa Erasmus Mundus de la Unión Europea, que lamentablemente, como Daniel lo explicaba, pese a tener una muy buena calificación académica, no obtuvimos los recursos por razones que podríamos conversar más en detalle si tuviéramos eh, tiempo. Pensábamos que habíamos llegado al punto de lanzar la, la, el máster este, cuando nos reunimos en Ecuador, en la sede del Instituto de Altos Estudios Nacionales, habíamos acordado un programa muy bueno de, de formación a nivel de, de posgrado. Estábamos por anunciar el lanzamiento del máster, cuando al entonces director del IAEN, eh, Sebastián Torres, eh, que seguramente eh, René lo conoce, le, le llegó una comunicación por WhatsApp de que ya no era el rector por cambios políticos en Ecuador, y ahí tuvimos que empezar de cero. Ahí fue que empezamos a conversar más en serio con Claxo y surgió la idea de buscar eh, otros socios académicos, de seguir trabajando con otras empresas públicas, y por esas cosas eh, surgió un requerimiento de los compañeros de Colombia, que aquí están presentes. ...de empezar a trabajar con ellos y así fue que nos vinculamos con EMCALI... ...y con el sindicato de la empresa Sintra en Cali y ellos quedaron muy interesados... ...en esta propuesta y así fue que la síntesis final que da lugar a lo que estamos presentando hoy... Eh, ...se realizó en un seminario que organizamos en Cali justo antes de que empezara eh, la pandemia. Por culpa de la pandemia nos atrasamos dos años... También hubo un problema con eh, el acceso a los recursos, que obviamente todo se dedicó a la pandemia por, por buenas razones. Pero bueno, hoy tenemos la satisfacción de poder decir de que el proceso está encaminado. Hemos iniciado el proceso de acreditación en Ecuador, dando continuidad a lo que ya habíamos empezado a preparar, junto con el IAEN, el Instituto de Altos Estudios eh, Nacionales. La idea es pensar en una maestría que sea de alcance internacional, tener acreditación en un país de América Latina, pero que ese título pueda ser reconocido en otros lugares. Eso lo puede explicar mejor eh, René. Dado que empezamos a trabajar en esto poco antes de la pandemia, la idea original era hacerlo 100% virtual, por dos razones, porque queríamos facilitar el acceso a participantes de distintos países de la región, y en segundo lugar, porque una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, es que hemos visto que se pueden utilizar las nuevas tecnologías de otra forma para la comunicación. Y Claxo tiene muchísima experiencia en ese campo, si viene Alejandro va a poder explicar el alto número de diplomas, de especializaciones, de, de programas de máster que, que está lanzando Claxo junto con varias universidades y centros de investigación de la región, entonces eh, tenemos confianza de que Claxo tiene la capacidad técnica para realmente eh, eh, implementar este proceso. Lo que tenemos previsto es que una vez que esté finalizado el proceso de acreditación académica, que esperamos que culmine de forma exitosa eh, en, las pocas en las próximas se semanas o meses, podamos anunciar en las páginas web del TNI y de Claxo el llamado a inscripciones, eh, la convocatoria. La idea es lanzar este proceso este año no para seguir esperando eh, eternamente y evitar que pase lo que pasó eh, otras veces. También porque tenemos eh, el apoyo explícito de la empresa EMCALI, que va a asegurar un número de becas para los trabajadores de, de la empresa, lo que permite generar cierta seguridad por el tema de acceso a los recursos, etcétera, etcétera. Junto con EMCALI hemos pensado la posibilidad de hacer algunas cosas de forma más concreta para los participantes de Colombia de forma presencial, eso tenemos que verlo con RENES si y la normativa lo, lo permite, y bueno, eh, en eso eh, estamos. Le paso la palabra a René para que explique eh, de forma más de, detallada cómo es el proceso en el que estamos ahora. Quería terminar diciendo de que lo que EVE estamos presentando a las autoridades de Ecuador incluye un programa para la maestría, que incluye un listado de cursos, eh, los currículum de los profesores invitados, que incluye a muchos de los que están eh, aquí, que se han comprometido y agradecemos. Eh, su vinculación con, con este eh, proceso, pero tenemos cierto nivel de flexibilidad para adaptar lo que presentamos a Ecuador antes de que, que se lance la maestría, porque creemos que la discusión de hoy ha sido extremadamente rica y han surgido, ah, han surgido nuevos insumos que podemos, eh, eh, esperamos poder incorporar en el diseño definitivo de este proceso. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto poder compartir con, con todos ustedes. Sé que han tenido una jornada larga. Bueno, como bien señalaba Daniel, eh, Claxo eh, está interesado en ampliar su oferta, en este caso de formación. Eh, tanto lo llaman horizontalmente como verticalmente y en este caso eh, han decidido hacer una propuesta piloto de cinco... Maestrías, cinco maestrías eh, que son, en este caso, economía política del desarrollo, una maestría en cuidados, una maestría en algo que es fundamental en América Latina y en las ciencias sociales, que es el tema de metodología, ¿no? eh, una maestría en epistemologías del sur y una maestría, en este caso, en empresas públicas. ¿no? Eh, claramente aquí lo que se busca también es generar eh, economías de escala en, en, en estas maestrías, eh, decidimos al final justamente eh, CLAXO firmó un convenio con la UTE ¿no? de Ecuador, eh, que tiene esa flexibilidad en términos y está dispuesto a tener una flexibilidad de la, una innovación de oferta, como es la que propone en este sentido CLAXO, no van a ser, como ustedes ven, maestrías prácticamente eh, disciplinares, sino sobre problemáticas eh, generales importantes que le interesa en este caso eh, a CLAXO posicionar. Luego, se abrirán otro tipo de maestrías y obviamente la UTE en ese sentido dio esa flexibilidad para generar innovación. Será en línea eh, eh, 100%, eh, en este caso la UTE tiene cinco estrellas en la categoría QS de aprendizaje en línea, es decir, existe toda una infraestructura y obviamente, como bien señalaba Daniel Claxo, eh, tiene toda una experiencia enorme en el tema de Formación principalmente en especialidades y en, y en diplomados. Eh, esto evaluará Claxo para ver si es que luego quiere ampliarse a más o no. Claxo, como ustedes saben, no es una institución de educación superior eh, y lo que buscamos también es que sea eh, completamente eh, regional, no regional en el sentido de profesores como alumnos con eh, en este caso de las empresas públicas, con la particularidad de lo que señalaba Daniel con respecto al tema de, de, de Cali. ¿no? Son 1.500 horas, tienen un enfoque, estaba escuchando algo que me parece fundamental, muy desde una perspectiva de investigación en general, el 20% de… Eh, la malla curricular es en investigación y el 25% del total de la maestría de las 1.500 horas es, eh, en ese sentido, dedicado a la, a la tesis de, de maestría. Tendrá una lógica de, a más de los cursos que se ofertan, ¿no? que serán aproximadamente entre 10 y 12, eso hay que, eso hay que eh, discutir eh, eh, bien, más con esto que acaba de señalar, eh, Daniel, con respecto al tema de la discusión muy rica que han tenido el, el, el día de hoy, ¿no? pero también tendrá un enfoque muy eh, tutorial en el sentido de que a más de los docentes existirán, los pueden ser los mismos docentes o otros adicionales que se encarguen de tutorial a los estudiantes para los proyectos de investigación. Se ha planteado en las otras maestrías eh, que termine el estudiante con dos papers, ¿no? o, pero también se puede terminar con cuestiones específicas de proyectos de tesis eh, de nivel de maestría, con investigaciones concretas en este sentido con respecto al tema de, eh, de, las, empresas, de las empresas públicas. ¿no? Eh, estos, estas, esta oferta eh, salió justamente a partir de un estudio que hizo mismo Claxo y otro que se está haciendo también en este mismo momento, un estudio de mercado, de qué tipo de carrera se necesita eh, dentro de América Latina, ¿no? y entre esas está eh, el tema de eh, empresas públicas. Entonces, existe realmente la demanda, no solo eh, del caso que ya tenemos, sino en general. ¿no? Tuve la suerte de ser eh, ministro de Planificación y Desarrollo en el gobierno de Rafael Correa, eh, de la Secretaría, de y en esta Secretaría se llevaba eh, todas las carteras, todas las de empresas públicas, ¿no? Y claramente uno lo que sabe y se da cuenta de que eh, se necesita, eh, en este caso, talento humano especializado en cada una de estas, de estas empresas, ¿no? Entonces, eh, y eso pasa en América Latina, entonces realmente yo sentimos que va a haber una eh, demanda eh, enorme con respecto a, eh, a, a, a esta maestría de empresas públicas. Vale la pena señalar también que de las cinco maestrías, esta semana se aprobaron ya dos, ¿no? La próxima semana se aprobará una más. Eh, esto, obviamente, como todos los países, luego de presentar la, la, la propuesta es, en este caso, analizado por el Consejo de Educación Superior. Se van con evaluadores pares. Eh, los evaluadores pares hacen sus observaciones, comentarios, para retroalimentar la propuesta y luego se envía para su aprobación final. Entonces, ya han sido aprobados dos, eh, la, la de Economía Política del Desarrollo, la del Cuidado, eh, y lo más seguro es que las próximas semanas se apruebe el de eh, Metodología, ¿no? Eh, y está en proceso, como bien señalaba Daniel, las otras, y la idea es que se abra eh, este mismo año eh, esa oferta con, con Claxo, ¿no? Entonces, es el momento en que nos encontramos en este punto y... Eh, en ese marco eh, me parece fundamental todo el debate que han tenido ustedes del día de hoy para fortalecer eh, la propuesta de maestría y poder, en este caso, que se ha aprobado en el Consejo de Educación Superior de Ecuador. Eso sería, estimado Daniel. Muchas gracias. Sí. Sí. sí, muy oportuna la pregunta y es una lástima que no nos haya podido acompañar durante el resto del día porque tuvimos mucha conversación sobre eh, la provisión de servicios y no solo de servicios sino también en algunos casos hablamos de empresas públicas que producen bienes como derechos. Tuvimos una conversación sobre el derecho al agua, el derecho a la energía. Hubo preguntas sobre si las telecomunicaciones, por ejemplo, podrían ser consideradas derechos, etcétera, etcétera. Y esa discusión está planteada en la fundamentación de nuestra propuesta. Y es muy importante lo que usted dice, que no podemos pensar en la simple gestión que implica reproducir la lógica del sector privado. Eso se expresa incluso en el título de la, del máster, que hemos decidido cambiarlo, originalmente era gestión de empresas públicas, pero algunos de los participantes en el panel de hoy entendían que eso era, por un lado, demasiado ambiguo, y que por otro lado reproducía la lógica de muchas otras ofertas educativas que simplemente tratan de meter dentro del sector público, todo el pensamiento y la forma de hacer del sector privado sin tener en cuenta las particularidades del sector público en general y del sector empresarial público en particular, que no debería estar centrado en la lógica de la pura rentabilidad económica, financiera, no debería estar centrado en formas de administración y de gestión, que podrían ser útiles para una empresa privada, pero que, que no responden a la misión, la visión, los objetivos de la empresa pública. Por eso es que el nuevo nombre que le hemos propuesto es eh, gestión y transformación de las empresas públicas, porque no queremos que las empresas públicas se mantengan como están siendo gestionadas ahora. Creo que todos quienes estamos en esta sala defendemos a las empresas públicas, pero también sabemos que hay mucho para criticar de nuestras empresas públicas, porque en América Latina tenemos experiencias de nacionalizaciones que no han salido bien, y yo no voy a mencionar en ningún caso específico, y que tenemos que aprender de por qué esas experiencias han fallado. Y también tenemos eh, experiencias muy interesantes de refortalecimiento de las empresas públicas, que hasta ahora no han sido investigadas en profundidad y que podrían generar lecciones útiles para otros países que están interesados en recorrer ese camino. Bueno, eh, yo culmino por acá y los invito a, a estar al tanto de la información que va a ser publicada en las páginas eh, web de, de Claxo y del TNI, eh, tenemos una invitación de Cali para hacer un seminario posiblemente en los próximos meses, eh, aprovechando eh, el lanzamiento público de, de una publicación que, que hizo la empresa recogiendo su historia y esperemos que para entonces tengamos ya eh, noticias buenas de, de Ecuador para poder iniciar este proceso de forma mucho más concreta. Sí, y hay una propuesta de que ustedes se reúnan con Nicolás Arata de Claxo para conversar sobre la integración del, del Instituto de Investigación del Sindicato a, a Claxo. Entonces, bienvenida eh, la propuesta de seguir trabajando juntos. Bueno, muchas gracias a todos, en particular a quienes viajaron desde muy lejos, desde distintas partes de América Latina, eh, de Europa, de Sudáfrica y de otros lugares, Canadá, me, me olvidaba... Y vamos a seguir trabajando en esto. Muchas gracias.